¿Cómo están amigos? Eh, ahora vamos a instalar Python desde la página oficial de los creadores o de la fundación que creó este software, eh, aquí tienen la página python.org, en esa página van a encontrar por supuesto lo que para la fecha es la última versión de Python, eh, a la fecha de este video aquí tenemos la última versión 3.7, pero también eh, pueden irse a revisar versiones anteriores eh, para Windows si le damos acá le damos clic aquí tenemos la última versión y todas las versiones tanto para 32 bits como para 64 bits desde Python 2 por aquí tenemos Python 2 y Python 3 también ustedes en función de su requerimiento eh, descargan la que quieran vamos a hacer una prueba aquí descargando lo que vamos a usar nosotros, por ejemplo la versión 3.4.3 para Windows 64 bits le damos descargar y se nos va a descargar un archivo de extensión .msi ya vamos a ver que con ese archivo es muy fácil instalar Python, le damos guardar una vez tengamos ese archivo en nuestra máquina entonces le damos doble clic aquí le damos siguiente Le vamos a ejecutar en mi caso me aparecen estas tres opciones porque ya tengo instalado esta versión de python a ustedes no les debería salir esta esta pantalla con este mensaje sino esta que está por acá algo así aquí le dan next lo instalan para todos los usuarios y algo muy importante seleccionen acá el pad para que no tengan problemas a la hora de correr ninguno de los programas o script Añaden el pad de Python a su computadora, seleccionan este aquí y le dan siguiente. Esto es un paso muy importante para que no tengan problemas a la hora de detectar eh, los archivos .py. Si nos vamos aquí, debemos tener instalada una carpeta que se llama Python 3.4 y allí eh, este conjunto de carpetas. Eh, solamente les voy a comentar dos carpetas muy importantes, la carpeta scripts. En esta carpeta scripts. Eh, vamos a tener a PIP instalado. PIP es la librería que nos permite descargar otras librerías. Eh, como saben, Python se auxilia o está soportado por un conjunto muy grande de librerías que les permite hacer muchísimas cosas. Vamos a abrir entonces el IDEL o interfaz gráfica de Python. Acá aparece una ventana que dice Python 3.4 Shell. Y vamos a escribir acá nuestro primer programa. Vamos a imprimir Hola Mundo. Ahí lo tenemos impreso La mundo. Quiere decir que tenemos a Python ya funcionando. Ya Python está funcionando. Vamos a ver para qué nos sirve eh, la librería PIP. Vámonos acá a ejecutar. Y aquí escribimos CMD. Le damos Enter y se nos abre la ventana del Command Windows. Aquí vamos a escribir eh, PIP install. NumPy, lo que estamos diciendo es esta, esta función va a un repositorio por defecto de Python y me instala la librería NumPy que es una de las librerías más usadas en ingeniería y en el procesamiento eh, en numérico y aquí ya me dice que tengo instalada la librería NumPy, si ustedes hacen el mismo procedimiento les debe descargar esa librería, para usar esa librería volvemos a abrir el IDEL de Python, el Shell y aquí vamos a escribir Import NumPy, le damos Enter y fíjense que Python corre sin problema. Eso quiere decir que ya tenemos instalada la librería NumPy. No se preocupen, vamos a hacer un video, una clase específica para explicarles otra metodología auxiliar o digamos manual, donde vamos a un repositorio y descargamos nuestras propias librerías. Eso les va a facilitar muchísimo el uso de Python. Chao, nos vemos en el siguiente video.